Muy buenas noches amigos de YouTube Vamos a estar jugando un juego con uno de los más cagones de todo el mundo del streaming Que es Locorazo 1 Vamos a jugar un juego de Roblox que va a ser un aporo Según dice él está buenísimo Mi reacción es ¿Eh? Recuerden seguirme todas mis redes sociales Acá están abajo, seguramente las tengo que resetear Dato Desapareció mi Instagram Estoy utilizando este Hi, Bangler. <risa> Así que si pueden seguirme en este, les agradecería un montón el que no me sigue se la come ¿Qué sí. cambia entre el horóscopo negro, negro y el horóscopo que no hay? No hay horóscopo blanco, con negro? Y yo creo que tiene que ver con el nivel de racismo. Tengo, escuchá mis ingredientes: Una pizca de orgullo de calidad, cinco cucharadas de esencia sexy. Creo que se quedaron cortos, eran un par más. Pero son cucharadas operas, ¿viste? Esas que son tipo un montón de, un montón de cosas. Sí, Tres pero kilos de verde. Tener tres kilos de verde me parece muy homosexual, te aviso, ¿eh? No, pero no me culte. pico como es un poco la movida. Mirá un montón porque si no, no te porticas. Es muy bueno mi personaje Amigo, mira tu personaje Escúchame, tenemos que ir pasando puerta por puerta, da, son 100 puertas Ok, no se ve nada, seguí derecho, seguí derecho, seguí derecho Ahí, Ah, creo que está por acá ¿Me salgo vos? Escucho Te dije, te dije pero... <risa> Tengo la llave, tengo la llave, vámonos, vámonos vámonos de acá Ok, puerta 14, viene el bicho, corre boludo, vení, va, Estoy corriendo, pero no sé puede correr Cuando yo te diga, métete en un armario Ahora No sabías, eh Ok, salí. Amigos, ah, sos madre, experto. está el niño rata. ¡Viene bicho! Salga, no salgas, no salgas, que se vuelve y vuelve de nuevo. No salgas. No salgas. No salgas, no salgas, no, salga, no, salga, no salga. Salí y volviste a meter. ¡Ay! Lo sí. Bien, tenés que salir y volverte a meter porque si no te mata. Eh, tipo, no te... no te mata, tipo, te mata. ¿Cómo hiciste para sobrevivir ahí? Bien, boluda. No te tenía eh, fe, eh. No ¡Pues sé. ¡Corre, contate! ¿Por qué? Falta la armonía. Hay puertas que se van a dividir y tenés que saber si ir por la izquierda o por la derecha. Yo te voy a gritar. ¡Izquierda o oh, derecha! Okay. Y vos hacelo, ¿ok? Lo más okay. rápido que puedas. Ahora, ahora, ahora viene, ¿ok? ¿Estás preparada? Sí, amigo. Prepárate, eh. ¿Qué berra es eso? El bicho. Caca de suelo. Que es eso un mono. No. no. ¿Ah? acá. Párate después de agacharte, eh, porque si no, morís. O sea, lo tenés que apretar dos veces. Eh, eh, a la derecha creo que era No, medio, medio, bien Yo te digo, yo te digo, tranqui No llega a decirte en esa. Izquierda Ok, ahora tenés que llevar nada más Tenés que pasar por la, por la derecha Y después por la izquierda Va bien, amiga, va bien, eh, dale Llegué ¡Amigo! <risa> <risa> no me puedo que Creo que viene, bicho Metamos en esta puerta rápido Porque si viene estamos muertos Para, era la 32 creo O 33 Amigo, creo que viene Viene Me okay. ¡Tenemos lugar en el armario, porra! ¿Qué? <risa> Uy, ¡Ay, serio? no, no! ¡Alejate, Pokémon! ¡Alejate! Vení mirando para atrás y yo te guío Seguí, seguí para atrás Eso, así, seguí ¡Pausa, pausa! Escuchame, ¡Ah! ahora es Y en las manos es izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Decime que sí ¡Dale, no! ¡Te vi, morí! A la carrera yo ¿Eh? Te carreo en el LoL, te carreo en el stream, sí, te carreo allá también, si me miedo a jugar a eh algo bueno, que ya jugó me parece eh bueno, que la verdad eh es ¡No bueno, eh ah, sí. eh, Uno pone en mi chat, sé ¿Sí que no tiene nada que ver, pero me da un consejo para mi mundo de Minecraft? ¡Abarco una banda, cortito! ¿Qué ¡Me lo este Hicieron Minecraft? así! ¡Me hicieron el Izquierda, derecha, izquierda y atrás, decimos que está okay, en ¡Sí! El ¡Sí! Bien. sí bien. Me encanta el sonido de la plata, boludo Usen una re... <ríe> <Me ríe> el sonido la guitarra! avariciosa <ríe> <abaricioso, bro. ríe> <ríe> Ta cuncho, ok, llegamos, escúchame, segundo voz, okay. atenta, tranquila, confiada, lo pasamos, see, Juntos, ¿ok? Sí, sí, sí, sí, se, oh, a... A... Hey. Hey, coito. Amiga, tenés que ver el nombre y la se, de este chabón Es increíble ¿Vos venir a... la ¿Viste la gente se, Rueda, roda, recurso, la amiga, la gente de se, se, Es se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, es yo, Mr. White Necesitamos más crotolamos. Qué Converse, es eh? crotolamo. Uy, bien, rico. <risa> <risa> Métete en el barrio. <risa> no mira cómo quedó, está re duro. Ah, ya era duro. Te compro un No voy a ver por ni. Ah. Piernitas. Okay, hay que llegar a las 60 ahora, eh, sin morirse <risa> y, y en el back room hasta qué nivel hay que llegar. Creo que hasta el 200. 200. Uy, escóndete, boluda. Busca algún armario, buscar algún armario rápido. No. Amigo. Perdón, Tita. No <risa> no <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Está Tranqui, cagada, tranque, amigo, tranqui, tranqui, tranque, contelo, voy. Venirita, está el secreto? A ver. Uh. Quédate esperando acá. Ahora yo abro la puerta yo. llave LOL. Bien. Yeah. Dramo. ¡Estoy vivo, equipo! ¡Estoy vivo! No. Ah, mira, hay que masturbarla. Ay, ¿no nunca ser? tuviste, nunca tuviste una de estas, boludo, en la vida real, la no. que se recargan con las. ¿De las que hay que masturbarla? Supuestamente hasta las 60 no aparece ningún monstruo. Y acá no puedes revivir tampoco. Oh. Ah, ¿en serio? Ah, me pagué los robux al pedo, la concha eso No, a mí me da más miedo de este por no ahí, sí, ruido. Totalmente. No sé qué te viene. Igual se está poniendo cada vez más oscuro, eh. Qué amigo, ¿por qué momento puede venir. Escuché un Ah, fue la tarada de tita. ¡Ah! La cara. Me metí dentro Che, de pero me instaquirió, boludo. Viene el otro hecho. Dios. Que, ah, siempre muero yo, la concha de la lora, boludo, soy un peito de mierda el pendejo no dura nada en robo, Me encanta que Walter White está re serio, amigo Está pajeando su mi Ahí viene ¿Vas a Cuálate, Me escondí Ahí viene, mira ahí ¡Ah, pero pasa de huevo! Sí, sí Amigo Tita está viva desde el principio, yo morí dos veces y ya, amigo Amigo, estamos para aparecer me mató la máscara, boludo, ah, la concha de su madre. ¡Ah, queda <risa> solo tita! mí no puedo creer! O sea, ¿entendés sí. que empezó a jugar hoy, boludo? Yo me pasé el juego como cuatro veces y vos te lo pasaste como también no sé cuántas veces y queda viva ella, amigo. Somos los últimos. Joder de que la tita me vuelo loco. Uy, ¿no? viene. Llega, llega, llega. Ah, estás mega vivida. <risa> ¿Viene? ¿Me estoy escuchando algo? Sí, metete el por la otra ¿Qué es eso? ¿What? Es eso, es eso, es eso No sé, ya tengo que jugar Che, maldita jamás tryhard que mi verga hermano Va por la 160, amiga Escondete, esconde el armario por la otra ¡Esconde el armario! ¡Tito! ¡Tito! ¡Bien! 175, no lo puedo creer ¿Vos lo escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? No, ¡Nombre! Amigo, pasá la concha de tu madre ¿Viene? ¿Viene? No, cagaste No llegas a esconderte aquí Ah, te la trabas, mirá, ¿verdad? ¡No te estuvo divertido! Todos mis amigos se están. Arcasada, ¿podés dejar de reírte de nuestros cadáveres y suicidarte? Mira, yo sé de qué siempre falla por cómo es él. Yo sé de signos. Él es de Tauro. Soy de Scorpion, Mortal Kombat 9. Me mandale saludo a Armin. Manda un saludo a Locanazo. Gracias, te chupa el pito. Dice que te chupa el pito. ¡Posta! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¿Qué es eso? ¡No sé! <SILENCIO> ¡No! ¡No ¡Te queda meter el, Mario, el Ahí está, ahí el el está, ahí tiempo, está, ahí está, tiempo! ¡Uy! varias veces ahí varias veces. El el eh. Ahora tengo que salir porque si me muero, me vuelvo a entrar. ¡Dios! ahí No, ahí Me mató. No, ahí los ahí niveles ahí nada. Okay, está, ahí está, ¡No en me. lejos mató bicho, boludo! ¡Está ¡Pago, ¡Pago, No, tengo dos resoluciones. ¡Ja, <risa> qué haces aquí? ¿Qué dices este aquí? <risa> te, te, ¿no? no ¿Qué dices ¿Qué dices aquí? ¿Qué de aquí? ¿Qué dices aquí? ¿Qué dices aquí? ¿Qué dices aquí? ¿Qué dices aquí? ¿Qué aquí? ¿Qué dices aquí? ¿Qué dices aquí? ¿Qué dices aquí? ¿Qué no, la timé mal, lo tayme mal, boludo. Yo también. Ay, me salvé, me salvé. Pueden revivir con robo. Confíen en mi equipo, confíen putamente en mí. No. No tengo, no tengo. Confíen en mi equipo, confíen en mí. mí. No. ¿Qué? 100 Acá nunca había llegado, ¿ah? ¿eh? No. No te la puedo creer, boludo. Estás ahí, nomás Chao ese coso que se te despegó tendrías no, que saber el nombre ya. No, ya. Chan, ya. Chan, la voz que soy mujer, mujer, ¿no? mujer de hoy en día no vos te das cuenta las mujeres de hoy en día no saben lo que es una bacha te das cuenta boludo ¿No? Escuchame, me ¿no? ¿no? de la pala la sabes sí, ¿Cómo hija de mil putas una vez te laburé mucho más que vos en la tierra la concha todo lo que ves en mi casa me lo crafté yo esta casa la construí yo con el Minecraft hace la metí ¿Qué carajo ese coso? El emote ese, re fake. Tengo un montón, tengo de sprint también, no sé si se llama así Eso es lo que dirían literalmente amigo. Quiere que lo haga con cena, lo voy a hacer, lo voy a hacer yo. No, no imagínate, hacer. imagínate si te agarra una torsión testicular, boludo A mí no sé ni idea lo que es eso de la torsión testicular Porque no tengo ah. testículos, pero sí. A ver, no sé por qué te puede llegar a agarrar Yo tuve ¿Vos tuviste? A mis 12 años me agarró torsión ¿Sí? testicular me ¿Sí? Cubrieron, me lo diagnosticaron y me lo operaron Todo en un mismo día Bueno, igual vale bien, te salvaron los huevos, amigo. Que si no lo hablando sí, no. con un huevo menos. Sí, no, Parfa dijo, no, no tengo bolas. Así no, no, que no, estás menos no, no, mal, amigo, que te sí. operaron, porque si no te estarías revoludeado con un cero huevo, amigo. Sí, no Ay, amigo. Dar va a, a <ríe> no. quedar haciendo la torsión testicular, boludo. Chica, se me ahogó el huevo. <ríe> voy a hacer un extensionio para pagar la operación.